Hola, hola. Soy el padre Pepe Ruiz, de la Compañía de Jesús, Jesuita. Y hoy vamos a dar algunas pistas de cómo discernir la vocación. San Ignacio de Loyola, en sus ejercicios espirituales, tiene las reglas de discernimiento y tiene eh, formas de tomar una decisión. Vamos a sacarlas de los ejercicios espirituales para tratar de ayudar, aunque pues, le recomendamos a cualquiera que esté escuchando esto que haga los ejercicios espirituales y que se discutan estas dentro del, del proceso que se nació recomienda. Sin embargo, aquí van algunas pistas y cosas muy útiles para discernir. Eh, San Ignacio dice que para hacer una decisión, especialmente como esta, eh, vale la pena ir eh, por pasos. Entonces, eh, o, o ir viéndola en momentos. El primer momento, San Ignacio dice, es cuando simplemente como que sabemos que algo... Eh, eh, viene de Dios, que algo es algo lo que Dios no está pidiendo. Eh, si estás viendo este video, pues seguramente es porque ese primer paso eh, pues no está tan claro. Sin embargo, hay que reconocer que hay gente que eh, tiene muy claro desde toda su vida eh, que Dios le llama al matrimonio o que Dios le llama al sacerdocio. Y esto eh, pues es una forma válida que se nos dice, hay veces en que hay una claridad desde el principio y no tiene caso eh, darle vueltas. ¿Sí? O sea, ahora, eh, cuando eso no pasa, entonces vamos al siguiente nivel. El siguiente nivel, se Ignacio, le llama el discernir nuestras emociones interiores. Eh, y este eh, tema lo discute en las reglas para el discernimiento, en los ejercicios espirituales. Yo tengo un video donde esto lo expandimos. Y lo voy a poner por aquí en YouTube eh, para ver más detalle Pero básicamente es una forma de leer las mociones interiores. Las mociones interiores son como eh, eh, sentimientos espirituales, les podríamos llamar. Eh, son regalos que Dios nos da en eh, nuestra alma eh, para apuntarnos a que por aquí está su presencia. Es como la forma habitual de cómo se siente... Eh, lo que Dios nos llama, cómo se siente la presencia de Dios, básicamente. Entonces, Ignacio dice que cuando vemos ciertos pensamientos o cuando pensamos en ciertas cosas, podemos dejar, eh, podemos eh, sentarnos con eso y ver cómo nos mueve. Y, y al describirlo, si eso que pensamos, eso que estamos discerniendo, nos mueve a mayor fe, amor y esperanza, pues viene de Dios. Una lista que tiene San Ignacio de Loyola en, en algo que se llaman los directorios, donde San Ignacio dice de cómo él hablaba acerca de las reglas del discernimiento. Eh, ahí dice San Ignacio que el Espíritu de Dios, además de estas tres, se mueve como, se siente como paz interior, gozo espiritual elevación de la mente a Dios, lágrimas de consolación y todo aumento de fe, amor y esperanza. O sea que si tenemos algún pensamiento acerca de nuestra vocación y nos mueve a mayor eh, paz, fe, esperanza, eh, alegría, eh, hasta lágrimas de consolación, pues sabemos que por ahí va la cosa. Eh, y los contrarios nos indican que Dios no nos está llamando ahí. Entonces el contrario de la paz es la agitación, el contrario del gozo es como una ansiedad, eh, el contrario de las lágrimas es como estar sin afecto eh, y, el, y los contrarios de mayor fe, amor y esperanza es algo que eh, en vez del amor es como una sobre preocupación conmigo mismo, con, eh, no por por verme amado eh, por Dios y por los demás, sino eh, lo que me deben, lo que no tengo, lo que me falta. Eh, en vez de crecida fe, pues es una disminución de fe o la fe no tiene nada que ver con esto. Y en vez de esperanza, como un miedo hacia el futuro. Entonces, ¿cómo se aplica esto para el discernimiento? Por una persona que está discerniendo su vocación y la vocación de esta persona no es el sacerdocio o la vida religiosa, eh, pues... Tal vez cuando le vengan pensamientos acerca de la vocación, le vengan con mucha ansiedad de si no hago esto, pues entonces eh, no valgo, o no voy a poder servir a Dios, o eh, no voy a vivir eh, de acuerdo a lo que, eh, las grandes expectativas que Dios tiene para mí. Todos estos pensamientos, pues no es la forma en que Dios llama, aunque pueden ser pensamientos... No, no tiene que ver correcto o incorrecto, pero no es la forma en que Dios llama. ¿eh? Entonces, igual alguien que no está llamado al matrimonio, pues puede a la hora de pensar en el matrimonio, sí que vengan algunas ideas buenas, como también con, con quien está discerniendo su vocación a la, a la vida religiosa, pero eh, pues lo que va a primar van a ser pensamientos como pues si no me caso, este, puedo decepcionar a mi familia no darles nietos. Eh, si no me caso, pues no voy a vivir el sueño que yo tenía de mi vida, eh, eh, de la casa del perro, eh, los niños del carro eh, y lo que sean las películas. ¿no? Y a veces eh, pues una persona que no tiene ese llamado, pues se va a dar cuenta poco a poco al ir pensando en una vida y en la otra, al dejarse imaginar eh, eh, las diferentes posibilidades pues al ver cómo lo deja cada uno, tal vez con el tiempo haya uno que lo mueva a mayor fe, amor y esperanza, paz interior gozo espiritual, todo eso y, y, y eso se puede ir revisando con el tiempo finalmente se nació dice, pues hay veces que el primer momento no se dio ¿no? que no lo supe como eh, con claridad desde el principio el segundo momento no se dio estoy batallando para hacer este discernimiento interior inclusive en el tiempo ya que has pasado por esos dos pues entonces a Ignacio recomienda un tercero pero no hacerlo antes de que pases por los primeros dos ¿Mm? y el tercero sería hacer algo que es más tradicional que es ver como una lista de razones ¿no? positivos, negativos negativos eh, eh, en mi historia, en mi vida, eh, con relación a hacer o no hacer tal cosa. Es un poco más complicado de hacer una T, donde por un lado pongas pros y contras, o sea, en eso lo que recomienda es pros y contras de hacer algo y pros y contras de no hacerlo. Entonces, eh, eh, vale la pena escribirlo porque es difícil de mantenerlo todo en la mente y es algo más analítico. Esta tercera forma es como más con la mente, que Dios nos ha dado inteligencia y, y, y para eso hay que usarla. Eh, pero la primera tiene que ver con el corazón. Y San Ignacio eh, nos está invitando a integrar las dos. Nuestra fe nos llama a hacer eso, integrar el corazón y la mente. Entonces, eh, pues esos son los tres momentos. Si después de esto no hemos eh, tenido eh, claridad... O Ignacio recomienda eh, pues que se pueden hacer algunos como experimentos eh, mentales, algunos juegos eh, mentales para ayudarnos a ver nuestra reacción hacia algo que nos imaginamos. Entonces, por ejemplo, me puedo imaginar si alguien me contara las cosas que yo estoy discerniendo, eh, una persona que no conozco, me lo contara un amigo, alguien a quien yo le deseo el bien, ¿qué consejo le daría? A veces el tomar esa distancia de nuestra propia historia, aunque sea de nuestra propia mente, nos da perspectiva y eso ayuda. Otra forma es pensar, si yo estuviera en mi lecho de muerte, ¿qué es lo que me hubiera gustado haber elegido? Eso es como cuando ya vemos que se acaban las opciones, pues tenemos como que una claridad. Eso pasa cuando tiramos una moneda y cae... Eh, eh, cruz pues ahí nos damos cuenta si ese a veces vemos cruz y decimos no, ajá, no era lo que yo quería eh, igual este es como un experimento de ese estilo y finalmente dice San Ignacio eh, pues puedes imaginarte si ya estuvieras con Dios qué te hubiera gustado haber elegido eh, y elegirlo por esa razón otra pregunta es qué es lo que hay de bello, del amor en esto que siento que Dios me llama y describir esas cosas y ver dónde hay más sustancia. Entonces, eh, pues es un proceso que puede durar mucho tiempo, eh, el pasar por estas fases, pero nos da un camino que con el tiempo se esclarece. Finalmente, pues me gustaría hacer algunos puntos básicos. El primero es que a mí me preocupaba mucho antes de tomar esta decisión de, de ser sacerdote y ahora que soy sacerdote jesuita, eh, la idea de que, y si no escojo el plan que Dios tiene para mi vida, eh, se me va a dañar completamente y no va, no va a pasar lo que Dios quiere. Pues bueno, y me dio en algún momento que mi director espiritual me dijo, mira, es que no es como si Dios se le acabara el mundo. Si, si no tomas la primera opción que Él, que él tiene para ti <risa> eh, inclusive si Dios te estuviera llamando a una cosa y tomas la otra Dios se las arregla para hacer su voluntad eh, en tu vida de ahí en adelante eh, hay tantas historias bíblicas de personas que parece que dañaron el pacto con Dios, que no hicieron lo que él les pedía y Dios se las arregla para eso hacerla la historia de salvación así que entrar en esto sin ansiedad, sin miedo, con paciencia eh, y con confianza en que a Dios no se le acaban las opciones, paciencia hacia con Dios y luego paciencia hacia con nosotros. Eh, y esto pues eh, para mí quiere decir el, deci el no tratar de forzar una decisión demasiado pronto. A veces eh, a alguien se le viene la idea de la vocación en algún momento eh, muy pequeño, sin haber tenido ciertas experiencias básicas y luego pues como que se enfría, se olvida y luego regresa y luego como que se le olvida otra vez y vuelve y, y esto a veces puede ser también algo que nos ayude a ver pues que es una voz que no es nada más una idea mía sino algo que, que el espíritu está inspirando y paciencia en que pues eh, Dios nos espera que a veces si no estamos listos en un momento, pues tal vez será en otro. Y en mi caso, yo cuando estaba muy joven no había tenido novia, no había ido a la universidad eh, y me faltaban muchas experiencias de vida. Y mi primer momento de discernimiento fue en Guadalajara con el hermano Luis de los Maristas, Luis Dávalos. Y recuerdo que yo salí de ese lugar pensando, Señor, si me estás llamando esto... Creo que no estoy listo <risa> y no estoy claro que me estás llamando. Y le dije, señor, eh, ¿me esperas? <risa> eh, yo sentía que, que quería pues tener la experiencia de, que para mí era importante del noviazgo para poder elegir entre dos cosas buenas. Eh, y después eh, ya parecía que se me ha olvidado tuvo varias relaciones, amistades y después de eso, pues eso regresó y, y como continuó el discernimiento donde lo había dejado y, y el Señor eh, pues se las arregla para seguirnos llamando, si es su voluntad. Así que eh, para aquellos que están discerniendo, pues los ponemos en nuestras oraciones, no están solos, eh, ya otros han pasado por esto y si tienen dudas, preguntas, pues les agradezco que pongan comentarios por aquí, a mí me gustaría poder apoyar. Eh, si esto ha sido de ayuda, que le pongan like para que esto se comparta más en YouTube a otros. Y, y están en nuestras oraciones. Que Dios los bendiga.